¿Cómo construyeron los antiguos egipcios la pirámide de Giza? Saludos y bienvenidos a nuestro video sobre la pirámide de Giza. La pirámide de Giza está ubicada en la Meseta de Giza, a unos 20 kilómetros al suroeste del Cairo, la capital de Egipto. Fue construida durante el reinado del faraón Khufu, de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto, alrededor del 2560 AC. Viajamos en el tiempo y por el mundo con la función Street View de Google Mapsers. Es la más grande de las tres pirámides de la meseta de Giza, y se cree que fue construida como una tumba para el faraón Khufu. La pirámide está compuesta por alrededor de 2.3 millones de bloques de piedra caliza, que fueron transportados desde canteras ubicadas a varios kilómetros de distancia. Es considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo y es un importante sitio arqueológico que ha proporcionado información valiosa sobre la civilización egipcia y su historia. La pirámide tiene una altura original de 146 metros y una base cuadrada de aproximadamente 230 metros de longitud. Está compuesta por alrededor de 2.3 millones de bloques de piedra caliza, que fueron transportados desde canteras ubicadas a varios kilómetros de distancia. La mayoría de estos bloques pesan entre 2 y 70 toneladas, aunque algunos llegan a pesar más de 80 toneladas. La pirámide de Giza está dividida en tres cámaras principales, la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina y la Cámara Subterránea. La Cámara del Rey es la más grande de las tres, y se encuentra en el centro de la pirámide. Contiene un sarcófago de granito rojo, que se supone que contiene los restos del faraón Khufu. La Cámara de la Reina y la Cámara Subterránea son más pequeñas y se encuentran debajo de la Cámara del Rey. La construcción de la pirámide de Giza fue un proyecto monumental que implicó la movilización de grandes cantidades de recursos humanos y materiales. Se estima que se necesitaron alrededor de 20 años y unos 100.000 trabajadores para completar la pirámide. Esta construcción comenzó a organizarse así: Planificación y diseño, canteras y extracción de bloques, transporte y colocación de bloques, nivelación y alineación, acabado. La pirámide de Giza es una estructura monumental que cuenta con una serie de cámaras y pasadizos que han fascinado a los arqueólogos y visitantes por igual. Aquí te proporciono una descripción de la estructura de la pirámide y sus principales cámaras y pasadizos estructurada así: La entrada, la cámara de descarga, el pasaje descendente, la cámara subterránea, el pasaje ascendente, la gran galería. La antecámara, la cámara del rey. Hay varias teorías sobre el propósito de la pirámide de Guisa, y aunque hay evidencia que apoya cada una de ellas, aún no hay una teoría definitiva que explique todas las preguntas relacionadas con su construcción y uso. Aquí te proporciono una explicación cuatro teorías más aceptadas sobre su propósito. Tumba del faraón Khufu, Templo Funerario, Centro de Poder, Observatorio Astronómico. En resumen, aunque la teoría más aceptada es que la pirámide de Giza fue construida como tumba para el faraón Khufu, La construcción de la pirámide sigue siendo un misterio, y aunque se han encontrado algunas pistas y evidencias, todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre su propósito y construcción. La pirámide de Giza es considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo y es un sitio turístico muy popular en Egipto. Además, es un importante sitio arqueológico que ha proporcionado información valiosa sobre la civilización egipcia y su historia.